Bienvenida a nuestro espacio con Ipapó, y gracias por atender nuestra solicitud. Llamar a las mujeres en el sexo de X es una calumnia, es la injusticia de obra de la mujer más grande. Muy buen día, licenciado Carlos Reyes, director de los actualmente director encargado del espacio superior. Le damos a todas y a todos, compañeros de Ipapó, la bienvenida a este significativo acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Doña Rosemary Tapia nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Desde los tres años, sus padres Rosa de Tapia y Santiago Tapia se trasladaron en las tres provincias de Herrera. <coughs> Rosemary es la hija menor de seis hermanos. Estudió en el colegio de la Además se dedicó en técnico de educación al mujer inteligente y autodidacta, primada por cuatro pilares inculcados por sus padres. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, compromiso con una sociedad más justa, búsqueda y encuentro de la misión en la vida, Trabajó en la humanidad con su compañía Empresa en frente ánimo de sus hermanos. Desempeñó el cargo de gerente en las provincias centrales. Doña Roné incursionó en la literatura panameña con sus novelas, caminos y encuentros, venció mi de honor del concurso de Carlos Miró en el año 2000. A partir de allí inicia una intensa hora narrativa, donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores que de inmediato la convierte en la historia más leída de Panamá, agotando casi todas las tradiciones de sus novelas que han sido traducidas al inglés. Un novela Roberto por el buen camino, mujeres en fuga, los misterios del olvido, veinte años después, el alcohíl sobre el barcalón, el murmullo de la sombra en un grito desde el silencio y la oscuridad. Su Decíamos que la señora, la señora de Alcón, directora fue jefa de, los, de, oportunidades, de la Universidad de la Universidad de la de la al de de la de la Universidad de compañeros de compañeros. Universidad de de de la de la Mujer, de la eh, en este año, en pues, 2023, el lema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para, para la igualdad de género. La celebración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer reconoce eh, el homenaje que se le hace a las mujeres y a las niñas y las organizaciones de mujeres feministas que están luchando y por vencer, para vencer la tecnología y transformar el acceso a la educación. El Internacional de la Mujer explora los efectos y la brecha digital de género en el crecimiento de designaciones sociales y económicas. Así que esperemos verdad que sea de provecho esta inducción que tenemos el día de hoy. Gracias. Bueno, ahora para dar formal inauguración a nuestro evento conmemorativo del Internacional de la Mujer, llamamos al licenciado Ricardo Reyes. Su director ejecutivo de la institución, hoy como director encargado de la misma... Director, por favor. Muy buenos días. Damas y caballeros aquí presentes y quienes a través de medios digitales toman contacto con este importante evento. En el cual, como ha sido expresado, el IPACO cumple su obligación y compromiso ético y moral de conmemorar, de brindar un espacio. En el trabajo que realizamos cada día para reflexionar acerca de las luchas y las demandas de las mujeres en el mundo. Así cumple el impacto la dirección ejecutiva de muy buena gana con este compromiso internacional. Hoy nuestra oficina de equiparación e igualdad de oportunidades que dirige, soy la de Small y un equipo entusiasta de colaboradores y colaboradoras nos brinda y ha organizado este evento que de sencillo y de humilde nada tiene es un espacio de reflexión que nos damos y ofrece el IPACOP a su equipo de trabajo Meditaba, <coughs> meditaba para las palabras del día de hoy les esto y aquello pensé decir una cosa y después tachaba y borraba y pensaba en otra no me decidía en que si bien las Naciones Unidas en el 1977, en base a un hecho particularmente relevante de la historia moderna de la humanidad, yo me preguntaba, y me hacía la pregunta y todavía la... ¿En qué evento de desarrollo de la humanidad la mujer no ha tenido un papel importante? ¿En qué batalla por el desarrollo? la cultura, en qué plan no ha habido una mujer que ha destacado y alguien encuentra ese espacio social, del desarrollo universal es que no es menos más. pero además otra virtud tiene es la dorna y la fortalece es la de vida ese ejemplo de amor de solidaridad de compromiso irrenunciable, quizás por esa es una condición de ser mujer de ser madre y refranes populares dan cuenta de ello, decía un dirigente reconocido nacional e internacionalmente donde hay mujeres que empujen, no hay hombres que se retaquen re eso lo decía y lo dijo el general y tendría razón, busquen el proceso de desarrollo nacional, las grandes revoluciones en el mundo, las guerras mundiales, pero además saben ellas su sensibilidad y en la reseña que hacen y nos prepara la oficina de equiparación, y hay que reflexionar sobre esa, esa reseña, ¿por qué decían, y su lema era pan y paz? ¿Por qué después fue pan y rosas? Hay mucho de filosofía, de principios, de ética. ¿Qué madre quiere mandar a sus hijos a la guerra? ¿Qué madre? no quiere ver a sus hijos desarrollarse y hacer familia, por eso pedir paz. ¿Por qué tiene que te pedir permiso a nadie para desarrollarse y ser un ser humano? Entonces creo que esta oportunidad que el compromiso de Naciones Unidas ofrece, ese acuerdo universal del movimiento femenino por el desarrollo digno y ético es eh, buen momento para reflexionar. Ya le dije, no encontré la manera de hilar un discurso en un momento de reflexión. Nosotros, y quien habla a nombre del director ejecutivo, don Elin Navarro, de su equipo ejecutivo, eh, agradece a doña Ros María Tapia Rodríguez, a Mayra Alejandra Sánchez Cañate y a doña Marqueda Coronado, Parte de las distinguidas señoras enriquecerán las reflexiones que hoy haremos en esta actividad. A ellas, el agradecimiento de Lipacó a todas las mujeres que, sin abandonar sus hogares, cumplen una función para el mejor desarrollo de nuestro país y nuestra sociedad. Sea este un canal para darle nuestro reconocimiento humilde y. El compromiso que tiene el IPACOP con llevar oportunidades, como nuestra misión, nuestra tarea, a las familias panamíneas, a las mujeres. Antes mencionar que el IPACOP está empeñado en esta oportunidad, en este periodo, por fortalecer, desarrollar e impulsar el movimiento cooperativo. Eh, a través de un plan Colmena, que va a los lugares más necesitados, comunidades más vulnerables. Y este equipo de trabajo que hoy reflexiona no pone condiciones para llegar al último rico donde hay interés en promover el cooperativismo. Y tan así es, tan comprometido estamos con ese deber que recordaba yo que si no tuviera que poner una imagen de la miseria y la pobreza, sería mujer, sería joven, sería campesina y sería indígena. Ahí está el retrato de la miseria, metida a toda suerte de retos, y el Papó está comprometido, su personal, en tender la mano, abrir oportunidades. Y o sea esta la manera en que la dirección ejecutiva, aquí les habla, celebra esta oportunidad que se nos da de reflexionar sobre las luchas, reivindicaciones, expectativas y sueños de las mujeres en el mundo. no nosotros, no quienes aquí están, las mujeres, el ser humano. Gracias por ser mujeres, gracias por estar con nosotros y gracias por obligarnos a seguir adelante. Salud y gran vida a todas las mujeres. Con bueno, pues, estas señor, director y director encargado. Nos sentimos bien complacida porque qué bonito es mandar ser humano como mujer. Queremos darle la bienvenida a que estamos ahí, por todo, director, producida de Panamá, a la licenciada Cintia Castillo, directora de Momento. Dona Meri, fundadora del grupo literario Letras de Fuego, video para y el programa sociocultural. Siempre electores para promover los círculos de lectura a nivel La ciudad no ha su plataforma. En estos momentos nos están viendo más de 4.000 personas a nivel nacional e internacional. Y, pero, si más personas nos han dado cuenta de el suyo y el señor su director que tiene un compromiso institucional, entonces nos acompañará de Buenos días. Yo en primera instancia... <susurra> las gracias a los directores y colaboradores del IPACOP por la invitación. Si no hubiera sido por la tecnología, no los hubiera podido acompañar. Yo tengo una salud muy frágil y en toda la pandemia solo he salido al medio, pero yo soy una persona que está a la vanguardia de la tecnología. Yo le digo a los chicos, das clic y ahí está Rosmarita Tapia Y en toda esta pandemia he estado como 220 conferencias, charlas anuales, más de 600 en la pandemia. Y yo le dije, sí, ¿puedo hacerlo virtual? Y me dijeron, sí, puedo hacerlo virtual. Yo quería abordar el tema de la importancia que yo le doy a la mujer en mi narrativa. Muchos se preguntan la razón. Un joven me dijo que mis personajes femeninos eran heroínas. Le contesté que solo debía mirar al su alrededor. Y encontraría mujeres extraordinarias que necesitan que se les reconozca su valía para animarlas en su misión de formar un mundo mejor. Incursionar en la literatura es difícil y mucho más si eres mujer. Nos cuesta el doble, como en todas las profesiones. No están, esta realidad está cambiando. Recuerden que inicié mi carrera hace 23 años. En estos momentos, debemos reconocer que el mundo cambió. Esta mañana les deseo hablar de las fortalezas de mis personajes femeninos en la novela. Son mujeres fuertes, sin perder la compasión ni la ternura. Son mujeres que se equivocan, pero enmiendan sus errores. Son mujeres que sufren sin perder la sonrisa. Son mujeres que en el pantano de la adversidad buscan la semilla de la felicidad. En fin, son mujeres extraordinarias, maravillosas. A continuación les hablaré de 10 personajes que son mujeres inolvidables, algunas recreadas, otras reales. Inicio con mi madre, Rosa de Tapia, de vida de compromiso. Una mujer inolvidable, hija educadora, amiga, madre, maestra, un modelo a seguir en su vida de compromiso. Una mujer cuyo legado trasciende generaciones, sus acciones reflejan esa compasión que la acompañó toda la vida. Y la compasión es ver a los demás libres de sufrimiento, independientemente del dolor previo que ellos te pudieron haber causado. Su mirada a lo alto revelaba su confianza hacia el Padre. Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor y a la debilidad de los demás. Manejaba con mucha sutileza la dualidad, bondad, severidad, aplicándola con un discernimiento innato, siempre acertado. Quien la conoció jamás la olvidó, porque es de esas personas que conmueven, incluso a los más indiferentes. Era alegre con esa alegría que se resulta de un alma noble y un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en sonrisa. Su expresión compasiva sanaba las heridas más profundas. Su abrazo solidario daba la certeza de que podías contar con ella en todo momento. Su palabra era asertiva y fuerte, y te hacía ver otras perspectivas. Construía su vida de sueño, Callaba cuando la prudencia lo requería, porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufren para expresar su dolor. Nunca miraba hacia atrás, ni se lamentaba por algo que hubiera perdido. Manifestaba que todo pasa para bien y gloria del Señor. Brígida del Carmen Fran, Caminos y Encuentro. Una mujer con esa nobleza de corazón que resiste todos los vaivenes de la fortuna. Tenía la mirada diáfana de las personas, cuya única esperanza es la del Padre Nuestro que está denunciando. No tenía grandes necesidades y cada una de ellas era solventada por un alma, alma caritativa. Era una persona que vivía en la indigencia. Brígida tenía esa expresión que solo se adquiere a costa de profundo sufrimiento. Siempre ayudó a los demás. Y cuando su situación de pobreza fue extrema, Brígida ofrecía sus manos vacías para que las personas buenas tuvieran la oportunidad de dar, que es el mayor de los privilegios. Brígida tenía una personalidad de contraste, alegre y taciturna. Esa anciana humilde y compasiva nos acompañó espiritualmente en la lucha inspirada en la justicia, la libertad, y la democracia durante la dictadura. Brígida llegó a ser para el grupo ese ángel de la guarda que nos brindó su cariño en todo momento. María Rosa de Yera lo que nadie quería. Una mujer que luchó sin descanso por 50 años por encontrarle el diagnóstico de una enfermedad desconocida. Nunca renegó de su herencia genética y le daba gracias a sus padres por darle la maravillosa vida afirmaba que a pesar de las enfermedades del cansancio físico y moral, a pesar del desaliento y las circunstancias adversas, valía la pena vivir También le agradecía a su madre por enseñarle que todos tenemos una misión que cumplir y que nuestra vida tiene significado cuando tomamos conciencia de que Dios nos dio los talentos necesarios para cumplir. Esa es la verdadera felicidad. También aprendió a elevar con humildad una plegaria al cielo para pedir ayuda. Y lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la oración es contemplar los hechos desde una perspectiva más elevada. Más elevada. Agradecía a sus amigos que en la enfermedad y el dolor siempre los pudo encontrar. Cuando caía, ellos le daban la mano para que se levantara y caminara sin miedo. Manifestaba que la salud es importante, pero es más importante descubrir una vida rica en amor y confianza. Sus creencias fueron capaces de vencer todas las pruebas, todas las desilusiones y conducirla a la victoria sobre la enfermedad. Las enfermedades la ayudaron a ser mejor ser humano, a buscar el camino de la espiritualidad a no abandonar bajo ningún pretexto la lucha por sobrevivir, por encontrar respuesta, a tener paciencia para aceptar el desaliento, las desilusiones, las adversidades y seguir viviendo con alegría y confianza. Sara Ortiz, de No hay trato y el retorno de los bárbaros, Uno de los personajes más interesantes de mi narrativa, una mujer que lucha contra la corrupción arriesgando su vida, alza su voz valiente desde la frustración y el coraje. Su lema no hay trato, que es la respuesta contundente que da a los corruptos en una atmósfera sechán peligrosa. Ella nos pone frente a este mundo oscuro que apenas sospechamos su alcance. En un escenario de chantaje, coima, secuestro y hasta magnicidio que son hábilmente utilizados como medios para mantenerse en el poder. Sara Ortiz se enfrenta a un sicario en una misa en la atalaya, cuando sus enemigos ordenan liquidarlo. Ella, sin vacilación, le dispara al pecho del delincuente. ¿Era su vida o la del sicario? Sara es la nueva encarnación de los ideales políticos y sociales, resuelta el cambio y nos permite ver y sentir el lado humano de esta contienda implacable y los riesgos de asirse a un ideal en bancarrota Doña Antonia de Niña Bella. Doña Antonia es una mujer del interior, humilde, empática, con valores. El argumento de la novela en ocasiones es triste, por esa razón traje a Doña Antonia de Monagrillo, la capital del humor. Su muera la aborrecía y cuando enferma, doña Antonia la cuida. La mujer la rechaza una y otra vez. Doña Antonia tiene la capacidad de dar amor en las más difíciles de sus circunstancias. Su muera es una mujer frívola, insoportable, no da el brazo a torcer, pero doña Antonia se empeña en reeducar a la familia. Santiago, el hijo de doña Antonia, pierde el trabajo y se muda a un barrio peligroso, no obstante doña Antonia vende todo, su casa, sus prendas, para solventar la rehabilitación de su nuera. Después de incontables enfrentamientos, logra que la nuera la vea como una madre. Doña Antonia cuenta un chiste. Ustedes saben cómo son las gentes del monagrillo, del interior, en los peores momentos tiene un chiste. Y ella le cuenta a su nuera que su vecina en el patio tenía muchos árboles frutales y que tenía un letrero que decía, perro manso, vieja brava. Nadie se metía a robarse una fruta. Y así, durante toda la novela, ella le va contando chistilas y la... Y la nuera cambia. El hijo no se quería actualizar. Y ella le da un ejemplo. A sus 70 años se matricula en el INADE para aprender a usar la computadora. Carlota del arco iris sobre el pantano. Es la maestra sombra. Ella pierde a su hijo, se separa de su esposo, se muda a la capital y encuentra a Mario, un niño con un leve autismo, Asperger. Desde el momento que ve a Mario, piensa que este niño es la compensación a su enorme sufrimiento. Mas, como les dije, es la maestra sombra. Construye un puente de amor para incluir. A esos niños con capacidades especiales para que pueda relacionarse con sus compañeros. Ella asume el compromiso de educar e integrar a cada uno de sus estudiantes con ciertas deficiencias. La madre de Mario se va a dar a luz y no regresa. Mario busca a su maestra si ella ahí se da cuenta que este es el hijo que ella pensó que Dios le mandaba y lo adopta. El amor es el protagonista de esta novela. Roxana en se presume culpable. Una mujer que se presume culpable y debe probar su inocencia desde de la cárcel. Una mujer íntegra. Su único error que cometió fue aceptar un viceministerio vicimin para servir a su país. Hasta las peores humillaciones en la cárcel. Porque no quiere acusar a su jefe, que era inocente, de los delitos que los enemigos políticos le ajustaron adjudica. Ella no concebía tener que negociar con seres despreciables que la ponían a escoger entre la mentira y la cárcel. Ella escogió ser honesta, aunque eso significara que la acusaran encarcelándola sin una sola prueba. Jamás permitió que la manipularan. por los días en el infierno, sometidas a intensos interrogatorios, viciados de ilegalidades sin conseguir que claudicara. La tortura psicológica aumentaba también las presiones, pero ya se mantuvo firme en su propósito, no permitir que esos miserables la obligaran a renunciar a sus valores de justicia y honestidad. Victoria Escola, de la raíz de lo que era, una mujer medieval, una mujer que lucha contra corriente en los tiempos en que las mujeres no podían aspirar al conocimiento porque era una herejía que se pagaba con la hoguera. Ella sabía leer y tenía una academia para enseñarle a leer a sus empleados de la ciencia Eso disgustó a los custodios de saber, del saber. Victoria dejó un diario donde anunciaba que una descendiente, 500 años después de su muerte, llegaría de tierras lejanas, que es Panamá, eso está en Italia, a continuar su legado. El diario inicia, soy Victoria Escola y quiero solicitar que a ti, custodio de mis memorias, que les brindes toda la cooperación a mi descendiente que vendrá en 500 años. Escribe este diario cuando está detenida. También cuenta cómo ese diario es para ella todas sus memorias para que continúen con su misión. Bachira de la noche no dura para siempre. Una mujer con la resiliencia de luchar contra la adversidad. Es derribada por el dolor, pero se levanta cuantas veces cae y lucha por conseguir justicia para su hijo que fue asesinado. En ocasiones se deprime, pero resurge con más fuerza que nunca. Y en su fragilidad encuentra la resistencia para seguir adelante su profesión peligrosa, periodista investigativa, enfrenta al poder la corrupción. El diario, el editor le asigna, sí, títulos controversiales a la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta base. La, la investigación que se basó en las estadísticas donde existen más de mil armas clandestinas en este país. Para llegar a esta conclusión, se hizo pregunta ¿a quién les compran las armas los delincuentes? ¿Quién controla el mercado negro de las armas? También investigó los negocios marítimos, donde se presumía que estaban involucrados algunos actos funcionarios y su crónica fue titulada Los males panameños entre costarios y piratas a los proyectos que el Estado contrató para pagarlos después, proyecto llave en mano, destapando la caja de Pandora. Pero lo más controversial de todas las publicaciones fue la contienda electoral pasada, en la que aparecieron las juntas comunales, fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Esta novela, claro, fue escrita en el 2015, 2016, Sorel, el último personaje, se preguntarán, por qué razón Sorel, una mujer con una adicción no tóxica, las compras compulsivas, lo hago porque tuvo el coraje de enfrentar su adicción, superarla y corregir sus errores. Por estar pendiente de las compras, descuidó su salud, le dio cáncer, cometió un autorrobo donde las autoridades culparon a la doméstica. Y antes de internarse, confesó a su esposo su delito, pidió perdón y reparó el daño causado. Cuando Sorel supera su adicción, una de las compañeras le faltaban unas sesiones y el médico dice que ella y Rebeca pueden irse. Pero ellas esperan a Camila. Ellas sabían que hay ocasiones que hay que detenerte o cambiar el rumbo para ayudar a los demás. Ese es el verdadero sentido de la vida. Rebeca, Camila y Sorel reconocen que solas son impotentes ante la adicción. Hay personajes que aunque cometan errores son inolvidables porque nos recuerdan la vulnerabilidad del ser humano, las luchas interiores por ser cada día mejor persona. Muchas gracias. Esas son las mujeres inolvidables y yo quiero invitarles a todos los funcionarios del IPACOP que formen un círculo de lectura. Yo los asesoro. Yo los asesoro para que por lo menos una vez al mes lean un libro. Recuerden que la lectura es herramienta de capacitación perenne. La lectura nos hace mejorar la expresión verbal y escrita y desarrolla en nosotros un pensamiento crítico. Gracias.